Jesús pues a muy olmicti, igual que nos maígdó. Ni siquiera nos maígdó, y de amigua, y a un eneste y un eneste y a un Igual discípulos, los mismos eh, de, ah, ah, se desepantachiles, que ya que marchar de años y no me atarás. Ser discípulos, y es Jesús que pues que le haya, está cuarto y teno. Igual Simón Pedro, que más nos ha ido a la noche y a la ah, y a la ah. Igual en un discípulo, más que nada techo Jesús, iguan que está tan loteco ah, Jesús Quisto, ya ni tapalote y gatas colpan iguan ya y no ya nocta iguan tapalos y gatas colpan iguan que Judas iscariote y sin Simón coahu das que quiepan pan, pan y alma iguan Jesús quito y este llegó ante ya semilla e eh, ni aga hi ekisna antu ya masa akimat te igekon kihli. Huutas kin enta ya kwata sborsa ka kana ya tumi. Sekin kistorke anka jesús nemmi kihli ya igamaki kuote te ya munek ipang ilhu. Omakima ka te ya ya motapelia. Kwa huutas kikwe ya ipang kisa. y kwa wa takomi ya. Kwa huutas kisa ya Jesus kihto. Ni namones chei wayi poder hipil sintaga. Igual igual poder Dios igual y igual igual Pataga igual igual igual igual igual igual igual igual No igual igual igual igual igual igual igual igual igual igual igual igual ni igual igual igual igual igual no no y con que inés no ni mis choquilla, a si Panchoquilica. juan Sigamos sepan choquilla, noche qui mate siga me juan anodiscípulo Simón Pedro quitas tan Jesús. No teco, cantia. Jesús quisto. Caneña, y na agüel tiene tocas. ¿Eh? ¿Qué mantiene tiene tocas? Y Juan Pedro quisto. No teco, tega y na agüel ni mis tocas. No es ni centales a no y gaman y Jesús Quisto. Ismela y gatik centales y gatim mic y siganne. Ni mis y aya parta kui ya ti Cristo ti ayi beh gaya